Hola, en este vídeo vamos a ver todo el proceso eh, que nos va a ayudar a descubrir el funcionamiento de un circuito ya diseñado. Es el proceso de análisis de sistemas secuenciales, ¿vale? Entonces partiremos de, de un circuito, de un diagrama de un circuito, y lo que queremos averiguar es la función que implementa este, este circuito. Básicamente, los eh, vamos a ver... Dos, dos casos, en este primer vídeo vamos a verlo para una máquina de mili y en un segundo vídeo veremos un ejemplo para una máquina de Mur ¿ok? Pues vamos allá. Los pasos que vamos a tener que ir haciendo son prácticamente los mismos que hemos visto en el proceso de síntesis, de diseño pero ordenado de forma eh, contraria, ¿vale? Vamos a tener que ir haciendo el mismo camino, eh, a la inversa tenemos el circuito, sacamos las tablas, de las tablas el diagrama, y del diagrama eh, podremos ver o analizar la función que realizan, porque mirando el circuito directamente es bastante más complicado. Imaginaros que nos dan este circuito, si nos dicen, eh, indícanos la función que eh, realiza. De entrada, poco podemos decir de este circuito. podremos decir que va a tener cuatro estados, porque tiene dos bits de estado. Podemos decir que es una máquina de mini, porque su salida Y eh, depende de las entradas, en particular depende de X0, y poco más. Si pudiésemos jugar con él, si pudiésemos simularlo en, el, en digital, por ejemplo, nos podría llegar a, a, a, a, a, decir, podríamos llegar a averiguar eh, la función que tiene, pero tendríamos que ir programando muchos, muchos casos, etcétera. Es mucho más sencillo intentar disponer del diagrama de estados y con este diagrama de estados ya sí que averiguar su función más claramente. Por tanto, si seguimos los pasos que hemos visto anteriormente en el resumen que os he presentado en el listado, el primer paso sería obtener las funciones de entrada tanto de los flip-flops como de la salida es decir, evaluar ese circuito y ver qué funciones son las que están llegando a las entradas de los flip-flops, a J1, K1, a J0, K0 y a la salida Y, ¿vale? Por tanto, son la, las funciones que vamos a tener que, que, que analizar, que ver qué, qué valor tienen, la J1, la K1, la J0... Y la K0 y aparte la Y como función de salida. Vamos allá, J1. J1 es una AN de este valor de aquí que es Q0 por X, ¿Vale? entonces esta, esta puerta es X por Q0, ¿ok? Y este es el valor de J1. K1 es directamente X0 negado. Perdón, x negado. ¿Mm? J0 eh, es x directamente y k0 es x negado. Y por último, y es igual a, están de aquí, la y eh, tiene como entradas q1 por x0, q1 por x0. Y estas, por tanto, serían las funciones de eh, tanto de las entradas de los flip-flops como de la salida del circuito. El siguiente paso que tenemos que realizar es coger esas funciones e intentar crear la tabla, mediante la evaluación de las funciones, crear la tabla de citación de los flip-flops. Nuestra función depende de una entrada X y de dos estados, Q1 y Q0. Por tanto, nuestra tabla de excitación y nuestra tabla de transición de estados va a tener ocho posibles casos. Tres variables, los dos de estados y una entrada, entonces ocho posibles casos. Va a tener esta forma que vemos aquí. Y lo que tenemos que hacer es evaluar estas cuatro funciones. Por ejemplo, J1 va a valer 1 cuando la Q0 y X valgan 1, es decir, este caso de aquí y este caso de aquí. Dejadme separarlos para que todo sea más claro, para que se vea más claro. Por tanto, J1 vale 1 aquí y vale 1 aquí. Y en el resto de casos vale 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. K1 es no X0, por, no, no X, perdón. Entonces esto es 1, 0, 1, 0... 1, 0, 1, 0, los valores de X, pero al contrario. J0 es X, entonces tendremos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y K0 vuelve a ser, al igual que, eh, que K1, el valor de X negado. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, El siguiente paso, pues cogemos ahora el caso de las salidas, en este caso solo es la, la función y y la volvemos a evaluar, igual que hemos hecho con las otras eh, funciones, con las funciones de entrada de los flip-flops. En este caso es q1 por x, por tanto valdrá 1 cuando q1 y x valgan 1. Esto se produce aquí y se produce aquí. Esos casos son, pues, 0 para los cuatro primeros casos, 0, 1, 0, 1. ¿Vale? Y ahora que ya tenemos todos los valores de, de las funciones de entrada, de los flip-flops y de la función de salida, estamos en disposición de poder calcular cuál es el siguiente estado, es decir, de calcular la tabla de transición de estados. Esto lo vamos a hacer pues, con la eh, función de verdad, con la tabla de verdad, de un flip-flop. Estamos trabajando con flip-flops de tipo JK, pues utilizaremos la tabla de verdad de los flip-flops JK. Por tanto, con el estado actual y la entrada que tenemos en el flip-flop, somos capaces de generar el valor del de estado de ese flip-flop para el siguiente de los estados. Mirando la tabla de verdad y Consultando la combinación correspondiente, podremos generar, en función del estado actual, cuál será el siguiente estado. Por ejemplo, aquí tenemos 0,1. Voy a hacer primero la división de los grupos de 4 para verlo más claro. 0,1. 0,1 es hacer un reset, por tanto, aquí pondremos un 0. 0,0. 0,0 es mantener el estado, si os fijáis. 0,0 mantiene estado, mi estado actual es un 0, por tanto, tengo que escribir 0. 0,1 es un reset, por tanto 0, y 1,0 es un set, por tanto 1. Los siguientes casos también eh, son muy similares, 0,1 sería un reset, 0, 0,0 es mantener estado, que en este caso el estado actual es un 1, por tanto mantenemos un 1, 0,1 es de nuevo hacer un reset, y 1,0 es hacer un set, por tanto uno. Y de esta forma ya habríamos generado la columna del eh, el bit más significativo del siguiente estado. De la misma forma, con la misma tabla, teniendo en cuenta las entradas de J0K0 y teniendo en cuenta el estado actual del bit menos significativo, el bit menos significativo del estado actual, también voy a poder llevar a cabo la misma operación y sacar el valor del bit menos significativo del Q sub 0 del siguiente estado. Pues vamos allá. Con 0, 1 es un reset. Será un 0. Con 0, 0. Eh, perdón. Con 1, 0 lo que hago es un set. Pasa a valer 1. 0, 1 es un reset. 1,0 0 es un set. Y aquí vuelvo a tener todos los casos de 0, 1 o 1, 0. 0, 1 es reset. 10 0, set, 0, 1, RESET, 1, 0, ESET. En este caso en particular no he tenido que analizar en ningún caso el estado actual, pero porque no, porque no, me, no me he encontrado con una, ninguna combinación que fuese 00 o 11. En cualquier caso, ahora ya he generado el siguiente estado a partir de la información de las entradas de los flip-flops. Por tanto, con la columna del estado actual más entrada, ya puedo o ya sé cuál es mi estado siguiente. Así que estoy en disposición de construir lo que sería el diagrama de estados. Y este es precisamente el siguiente paso de mi proceso sistemático, generar el diagrama de estados. Como ya habíamos dicho, habíamos visto que la función de salida dependía de de las entradas y del estado actual, por tanto nos encontramos con una máquina de, de MIDI. Así que teniendo en cuenta mis estados, mi entrada y mi estado siguiente, voy a poder construir este diagrama de estados, que en particular va a tener cuatro estados, porque tenemos eh, dos variables de estado, entonces será estado 0,0, estado 0,1, estado 1,0 y estado y ahora tenemos que ver en cada estado, para cada transición, a dónde vamos. Estado 0 con entrada 0, nos quedamos en 0. Estado 0 con entrada 1, vamos al estado 1. Estado 1 con entrada 0, vamos al estado 0. Estado 1 con entrada 1, vamos al estado 1, 1 o estado 3. Estado 1-0 con entrada 0, vamos a 0-0, y estado 1-0 con entrada 1, vamos al estado 1-1. Por último ya, en el estado 1-1 con entrada 0, vamos a 0-0, y con entrada 1 nos quedamos en el propio estado 1, 1. ¿Ok? Así que este sería las transiciones de, de nuestro estado. ¿Cuándo la salida vale 1? En estos dos casos, solo indicaré estas dos, ¿vale? El resto es en las que no indico nada para dejar el dibujo más limpio, supondremos que la Y vale 0. Por tanto, vale 1, Y es igual a 1. Aquí, en esta transición, cuando estamos en 1, 1 y entrada 1, y cuando estamos en 1, 0 y entrada 1, es decir, esta transición de aquí. Así que en estos dos únicos casos, en esta transición de aquí y en esta de aquí, son en las que nos encontramos que la salida vale 1. Ahora ya sabemos, ya hemos construido el diagrama de, de estados. Lo que nos queda es analizar o saber identificar lo que eh, representa la función que realiza este diagrama de estados. Sería el único punto no sistemático, esto hay que tener cierta vista para poder ver la función que realiza. Vamos allá. Si os fijáis, lo primero que me gustaría notar, haceros notar es que este estado de aquí, el estado 10, ahora están un poco reordenados, ¿vale? Lo he coloreado, el estado 1 0, de otro color. ¿Por qué? porque no hay ninguna forma de llegar a este estado, no tiene ninguna, ni, ni, ni, ninguna arista de llegada, de entrada, ¿vale? ninguna arista de entrada en el estado, por tanto nunca podríamos llegar a este estado. Si nunca podemos llegar a este estado es que realmente nuestra máquina de estado no lo, puede, no lo ha de tener en cuenta, nos tenemos que quedar únicamente con estos tres estados. ¿Por qué me surge este estado? Pues probablemente porque la persona que diseñó esta máquina eh, de este sistema secuencial le bastaba tener tres estados y este, el estado 1,0, lo puso como valores don't care. Esos valores don't care que le asignó al hacer la implementación se han traducido en ciertos, en ciertos casos concretos, en ciertas transiciones concretas que se han tra transformado en esta transición y en esta transición. Pero como no hay forma de llegar hasta ella, ya a este, hasta este estado, ya me ayuda a decidir a que puedo eliminarlo, ¿vale? No tiene nada que ver con la función que implementamos. Así que me debería fijar únicamente en la parte de las transiciones y de los estados azules. Si le dais un poco de vueltas, ¿vale? Si queréis podéis pausar el vídeo e intentar averiguarlo hasta que, en lugar de, de seguir escuchando y, y que yo ya os lo diga, os invito a que lo hagáis. Pero fijaros una cosa, esto es, mientras que me llegan 0, me quedo en este estado. En el momento que me llega un 1, paso a este estado. Si por lo que fuera me llega otro 0, vuelvo atrás, se estropea lo que yo estoy intentando avanzar, ¿vale? Si me llega otro 1, llego a este estado. Entonces, para llegar hasta este estado, me tienen que haber llegado dos unos como mínimo, ¿vale? Me ha llegado un primer 1 y me ha llegado otro 1 y luego ya en el tercer 1, que me lleguen, me quedo en el mismo estado y activo la salida. Por tanto, lo que está representando esta función, o este diagrama mejor dicho, es que los tres, o lo que intenta indicar es cuando los tres últimos valores que han entrado son igual a 1. Dicho de otra forma, tengo un circuito cuya entrada es de un bit, que es la entrada X, tengo otra salida que es de un bit, que es la Y, y la Y vale uno cuando los tres últimos valores de X han sido 1 y 0 en cualquier otro caso, ¿Vale? Así que como veis, el proceso de, de análisis es muy similar a los procesos, procesos de síntesis pero simplemente llevando a cabo la operación al revés ¿no? y el único que punto que podría ser un poco más... ...que se saliera de, de, de, de un proceso sistemático... ...sería el último de evaluar el diagrama... ...el diagrama de estados. Como ya os dijimos en su momento... ...pues la forma de, de tener más claro la parte de diagramas de estados... ...es simplemente practicando, practicando, practicando... ...y haciendo más ejercicios. En el siguiente vídeo lo que veremos es un dia, un, el mismo caso... ...un, un caso de, de análisis de un circuito... Um, ...secuencial pero para el caso particular de una máquina de mue. ¿? ¿De acuerdo? Así que gracias y hasta el próximo vídeo.